Buenas noches mis zánganos, sé que muchos de ustedes andan de farra, otros se la han pasado descansando y los más rebeldes andan en misa, porque pues si me hubieran contado en pleno 2023 que iban a prohibir las procesiones, encarcelar sacerdotes y expulsarlos del país, yo me hubiera reído pero ya ven pues, pasen las películas, pasen la vida Pasa en Nicaragua Imagínense pues que el lunes santo expulsaron del país Al sacerdote panameño Donaciano Alarcón Lo llevaron a la frontera con Honduras Y los policías le dijeron Usted está fuera del país y ya no puede regresar más Clase sanganada hasta donde hemos llegado Por eso digo que ahora ir a misa pues es un gran acto de rebeldía Y la otra parte de la población pues están como yo, que solo vimos eh, ahí en las redes la foto de la gente en las playas, mientras nosotros andamos de crucero. Me cruzo del cuarto donde duermo Me cruzo a la sala donde trabajo Me cruzo para el baño y me cruzo para la cocina Y una sola cruzadera Así es que bueno, los acompaño en el dolor Y para que se rían un rato Les voy a dejar una compilación de videos que encontramos en la web De las caballadas que dice El Bachi y sus seguidores Yo soy Nidia Monterrey Y que sanganadas esas imbecilas. El día de la alegría, una alegría que estamos celebrando entre todos los jóvenes Pero claro, el niño tiene a quien salir, vean nada más son Esas armas, esas armas son para matar 26 kilómetros por hora. Y si hace media hora o una hora estaba a 66 kilómetros de San Juan de Nicaragua, pues ha avanzado ya eh, 28 kilómetros. Ya estaba, estaría a 66, eh, está avanzado 28 kilómetros. ¡Qué imbécil! Avanzado 28 kilómetros, entonces eh, estaría 50 kilómetros por ahí, 50 y pico kilómetros. ¡Qué pedazo de idiota, ¿no? En Canadá, en Orfonatá, Orfonatos, orfonatos, orfonatos. Por Dios, es una falta de respeto a la inteligencia del planeta, ¿no? No van a dar arreglar a ¿no? Viva Daniel, viva Daniel. Viva Daniel, ¿no? ¡Eso! ¿Por qué no están en clase? Nos mataron para aquí! Nos mataron para tuvieron clase hoy? ¡Solo dos horas! Solo dos horas. preferís andar así? Más tarde, sí. ¿Ya? ¿no? ¿No querés estudiar? ¿Cómo no? ¿Y okay. cuál es el objetivo de esta marca? Eh... Y sanganos. espero que en estos minutos hayan podido desestresarse y reírse un rato. Y para cerrar con una buena noticia, les comparto el emotivo momento cuando Tamara Dávila, expresa política y desterrada, se reencuentra con su hijita, pues para ambas ha significado una tortura su separación. Una más a la larga lista de Ortega por las que tendrá que pagar. No olviden darnos like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches.